eso no es rumor, ya es un hecho, ya, ya, eh, es ya es noticia. Yo me juramenté eh, ayer, yo volví a mi vieja casa, a mi viejo partido, el partido donde yo tengo toda mi historia política, porque eh, cuando fui alcalde, fui alcalde por el PRD, cuando fui ministro, fui ministro por el PRD, cuando fui diputado, trascendencia en la historia, están escritas en el PRD, donde yo he vuelto a mi partido porque en la organización que yo ayudé a, a, a fundar, a organizar, eh, que fue el PRM, este, quise y colaboré en el cambio de, generacional, porque yo... Creo en el cambio de generación y no me presenté aquí a buscar presidencia porque creía que era imprudente, que después de treinta y pico de años eh, la democracia indicaba que había que darle chance a una nueva generación. Y ahí hay un nuevo cambio, ahí hay ya una nueva directiva en San Francisco de Macorís eh, dirigida por el activo diputado Olmedo Cava, eh, por, eh, con la experiencia de, viejo, de tiempo acumulada por el gallego y algunos jóvenes más que, que están ahí. No, hasta ahí no ha habido desacuerdo porque yo estaba de acuerdo con todo lo que eh, han elegido aquí. Pero yo me fui a buscar una vicepresidencia nacional que debo darle las gracias a los compañeros de la provincia que me apoyaron masivamente y este, no tuvieron la cortesía a mí en mi partido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 irme a luchar a mi vieja casa, a mi viejo partido eh, no, este yo me fui con las condiciones de eh, ayudar a crecer ese partido eh, yo no he dejado enemigos en ninguna parte, como hay gente que causan enemistades porque se van de un partido para otro eh, de donde yo me fui este, yo dejo muchas amigas y amigos y seguiré siendo amigo de ellos porque la política hoy Usted tiene una diferencia y mañana Podemos estar juntos en una alianza En lo que fuere este, Porque yo estoy todavía antiguo en la política eh, Yo me fui con un compromiso Que es de alabar las cosas buenas Que cualquier organización Política haga y Combatir y at atacar las mal, las mal hechas O sea, eh, que yo me haya Cambiado de partido Mi eh, espíritu combativo eh, no muere eh, mi voz crítica estará permanentemente este, alabando lo bueno y lo malo de Miguel se han dicho muchas cosas no, hecho eso yo lo desconozco porque yo no vengo a quitarle puesto a nadie yo vengo a abrirme espacio de trabajo político por la institución que pertenece Que se dicen que más cosas, pero yo, pero yo desde Miguel tengo que decir que cuando se hable de la cancillería y de relaciones públicas como ministerio, habrá que escribir antes de Miguel y después de Miguel, porque las relaciones con la República eh, Popular China, eh, a la República Dominicana en el turismo, en la inversión, en la industria, en el comercio. En esa gestión de Miguel, eh, de, también como canciller, eh, está el ingreso de la República Dominicana al Consejo de, de Seguridad y a la, a, el ingreso a la ONU eh, como miembro. Entonces, eh, yo actúo así, hablando de las cosas positivas y ya venderán las críticas cuando en el partido comience a manipular eh, los trabajos políticos a, o a participar en los trabajos políticos eh, de mi partido que para el grupo, no ese grupo que se, se fue y que se van conmigo porque eso fue en dos días que supieron esa noticia y voluntariamente me dijeron que yo, yo me voy contigo pero hay personas que no han tenido la oportunidad de hablar conmigo porque acaban de conocer la noticia yo no he salido a conquistar a nadie Lo que fueron a inventarse conmigo fue, me dijeron yo voy a tu valle eh, con tus razones políticas eh, porque yo siempre donde quiera que yo pueda tener oportunidad de, de servirle a mi pueblo lo haré mi historia en la administración y la eficiencia de ese ayuntamiento está escrita ahí en San Francisco de Macorís.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 se fue el alcalde de Senoví, el ingeniero Jorge Lizardiva, se fue Anaceria Cabrera, encargada de las mujeres, eh, se fue el licenciado Gerbacho de León, se fue Omar Javier, cineasta, eh, y entre otros, porque son, me excusan lo que yo no he mencionado, y otros que están en estamba, en fila, que van a dar este paso político.